el aspecto eh, normativo, la constitución del 2008 es una constitución que se puede calificar como garantista. Gracias a eso, también la adopción de convenios y tratados internacionales a los que el Ecuador eh, suscribe, es muy importante el tema normativo. Pero ya yéndonos al tema de la realidad, eh, sí exige eh, bastante, o sea, exige un, un gran escalón de poderse aplicar. Por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal hablamos de los delitos de odio, que se menciona mucho de ese tema de discriminación, muchas veces por tu etnia, por tu identidad cultural, por tu edad, por tu género, pero nosotros vivimos en una sociedad donde la lucha ya no es individual, por eso nuestra organización es intercultural. El enfoque de la interculturalidad es solo no ver, eh, por ejemplo, una mujer eh, afroecuatoriana, una mujer afroecuatoriana está regida por diversos ejes transversales. Por ejemplo, hablemos, yo soy una mujer afroecuatoriana joven, eh, estudio, trabajo. Imagínense a eso sumar una persona afroecuatoriana eh, que sea lesbiana, que sea ambientalista. Entonces la lucha ya no es muchas veces centrada en la identidad, lo cual es muy importante, sino también a esta adaptación que nos exige la sociedad. Y así mismo como nosotros nos adaptamos, avanzamos, muchas veces la sociedad no evoluciona en pensamiento, muchas veces las normativas están muy adelantadas para lo que en la realidad se puede aplicar. Entonces las problemáticas parten desde ahí, desde que muchas veces no se adaptan correctamente al ámbito o al territorio donde se quieren aplicar y generalmente no tienen en cuenta esta transversalidad. Porque somos afro, somos mujeres, también tenemos eh, altos índices de violencia intrafamiliar en tema de violencia sexual, psicológica, patrimonial, obstétrica. Entonces sumemos que como mujeres sufrimos eso y a eso súmale una carga de ser una mujer negra afroecuatoriana. Entonces las problemáticas son varias desde la perspectiva que se le ve en el tema, por ejemplo, territorial. En las comunidades del Valle de Chota, Cuenca del Río Mira, también tenemos estas problemáticas. En Esmeraldas tenemos fuertemente la problemática de mujer y de acceso al trabajo. Por ejemplo, el tema de los manglares, que también es en un tema ambiental que nos perjudica a todos. Entonces, la problemática afro es súper amplia, desde donde nosotros la queramos eh, abordar. Generalmente, dentro de la Asociación Intercultural Canel y Púrpura, nosotros nos basamos mucho en este tema educativo. Porque la deserción de los jóvenes eh, afrodescendientes en Quito es súper alta. La deserción escolar es muy alta. Generalmente en los colegios grandes eh, de renombre dentro de la ciudad tú encuentras que hay 10, 15 estudiantes afroecuatorianos, de un total de 3 mil, de 5 mil estudiantes. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que en un futuro haya una igualdad de oportunidades cuando no se tiene acceso a esos lugares donde podemos tener toma de decisiones. En el ámbito laboral, por ejemplo, encontramos en un ministerio que debe cumplir una cuota de personas afroecuatorianas, como lo menciona el decreto 60 o el plan plurinacional para eliminar todas formas de discriminación. Te encuentras que si sí hay personas afro, pero están trabajando de guardias o están haciendo la limpieza. Y como nosotros hablamos de que hay derechos, hay trabajo cuando no tenemos acceso a una toma de decisión. Ese es un punto importante que abordamos en el tema educativo. Por ejemplo, damos eh, clases a muy bajo costo, eh, de química, de física, de biología, de lengua. Entonces, ese es el fin de la organización a la que yo pertenezco. De igual manera, damos un tema de asesoría jurídica a un bajo costo. Por ejemplo, en tema de, de delitos de odio que se acompaña a los procesos en temas de juicios de alimentos, que generalmente como mujer, afro, indígena, mestiza, refugiada, se complica mucho acceder. Entonces, como dentro de la mayoría de nuestros socios son abogados y abogadas, eso es lo que nosotros tenemos en esencia el trabajo. El criterio de la colonialidad es bien importante porque, primero, el mismo hecho de, de ver a para quién trabajas, no veamos eso. Desde nuestra sociedad eh, generalmente pensamos que la participación es algo que, que debe ser, estés o no estés dentro de una organización, formes o no formes parte de. Ese criterio no hay dentro de las personas. Creemos que yo participo cuando alguien me está viendo, cuando estoy, eh, llamo la atención de algún medio, eh, participamos por aparentar. Y también eso es lo que se ha servido mucho el aparato gubernamental, ¿no? Al momento en que institucionalizan la participación. Eso es lo que se ha generado. Muchas organizaciones, no solo afro, se han visto perjudicadas por ese tema del seguimiento, de evaluar la participación. Eso también es un tema de mantener eh, estereotipos, de mantener un control, de muchas veces usar la identidad como un discurso. En mi opinión, eh, creo que no es que se mantiene un tema arraigado a la discriminación en la sociedad, al contrario diría que la discriminación ha evolucionado y a veces se quiere tornar más sutil, pero estamos hablando de una discriminación generalmente nosotros por nuestro pigmento, por nuestra forma de hablar, eh, tal vez por nuestra forma de vestir, pero la discriminación a veces va mucho más allá. Porque como personas negras, nosotros constantemente tenemos que estar demostrando nuestras capacidades dos o tres veces. Porque sí se han mantenido discursos, que estos si vienen a ser coloniales, por ejemplo, eh, que una mujer negra es buena para curar un riñón, que si ves a un negro corriendo o es ladrón o es bueno para ser futbolista. Todavía aunque ya no se lo diga, la gente lo sigue pensando. Entonces también los medios de comunicación han tenido demasiada influencia en eso porque había muchos programas que en la actualidad han reducido eso pero siguen manteniendo y también se da desde dentro de los hogares, ¿no? ¿Qué replican los padres y las madres de familias a los niños? ¿Cómo se da este tema de, de generar en verdad esa relación con el otro o con la otra desde mi vivencia? El aprender, el que la interculturalidad sigue siendo solo un discurso Dicen, ah, sí, hay afros, hay indígenas, hay respeto, hay leyes que les respaldan, pero en la realidad las vivencias se tornan bien conflictivas y creo que es porque eh, generalmente no tenemos una comunicación ni educación adecuada. Tengamos en cuenta que los procesos sociales en nuestro país generalmente no tienen un, un gran clímax, por decir, de desarrollo. Generalmente pasaron por un momento embrionario desde la década de los 90 hasta los 2000 y hasta ahí se quedó. ¿Por qué? Porque ha habido adaptaciones gubernamentales. Generalmente, hasta en el mismo movimiento indígena, no se tiene la misma ruptura ni fortaleza que se tenía antes. El movimiento afro estamos pasando por un proceso embrionario que exige una formación permanente casa adentro. Si eso se rompe, somos más susceptibles de adaptarnos a los intereses de los partidos políticos del momento. No solo es en el tema afro indígena, montubio, es hasta en el tema de movilidad humana, hasta en el tema de mujer. Porque vemos que constantemente en un espacio de programación donde los niños, adolescentes tienen acceso a un medio de comunicación, vemos que están pasando una telenovela. ¿Qué mensaje les está dejando esa telenovela? ¿Qué construyen ellos alrededor de esa telenovela? ¿Hay una persona adulta que le explique lo que está observando en esa telenovela? Entonces, los espacios de medios de comunicación generalmente priman en ver cuál es el, la cantidad de personas que los observan, más no la calidad de programas que estamos dando. Generalmente me pasaba que cuando yo era niña no veía programas donde haya jóvenes afroecuatorianos. Y si había un afroecuatoriano, era una persona, Montuvia, que vivía en un árbol, que era del programa que se veía a vecinos, recuerdo. También en vivos, la persona afro era para hacer chistes racistas, o de su color, o de su contextura. Eso era lo que observamos. Y sin irnos tan lejos, en un libro de educación, tú te pones a observar un tema de cómo llegaron los afroecuatorianos al Ecuador. Entonces ves una imagen de personas negras, eh, descalzas, con cadenas. ¿Y por qué no hacen una sinopsis a la actualidad? ¿A qué pasado? si en realidad los afroecuatorianos tuvieron este proceso de resistencia a la esclavitud durante 500 años? Hubo muchos grupos de cimarrones que se levantaron en Esmeraldas, en Imbabura, y eso no cuenta la historia. Entonces, como la gente ve que somos como una carga, algo negativa, no, ha, no, no, se, no se tiene a ver el aspecto positivo, el aporte que nosotros dimos, también como resistencia. Por ejemplo, eh, en el tema de Manuela Sainz, todos piensan, eh, desde los textos, desde la escritura, desde la historia, que quien se vestía como Simón Bolívar era Manuela Sainz, y quien realmente lo hacían eran sus esclavas, Jonatas y Por ejemplo, ese desconocimiento genera que yo también desconozca y te discrimine y te excluye porque no pensamos que aportas a mi país. Entonces cuando yo ya veo que tú aportas, que yo aporto y que aportamos, ahí sí podemos convivir en paz y reducir estos índices de esa discriminación camuflada que hay todavía.